Mi nombre es Alejandro Celis, soy egresado del Programa de Animación 3D y Efectos Visuales del Vancouver Film School, algunas muestras de mi trabajo hacen parte de la galería oficial de Autodesk, soy el fundador de la iniciativa Freelancer Survival Kit y director de la serie animada Made in Colombia. Mi canal busca promover la estandarización de los procesos de producción en la industria de la animación 3D. Demostrar que el trabajo cooperativo no representa una amenaza de competitividad, sino una oportunidad de crecimiento. Pero sobre todo, busco crear una comunidad cooperativa que persiga un interés común, producir más y mejor. Los invito a suscribirse a mi canal y a que me ayuden a divulgar esta iniciativa. Gracias.